Después que terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús, y le rogaron con solicitud, diciéndole,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 Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El pueblo entero que le escuchó, incluso los publicanos, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no quisieron ser bautizados por Juan, agregó el Señor. ¿A qué, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que se gritan unos a otros y dicen, «Os tocamos flauta, y no bailasteis. Os entonamos canciones de duelo, y no llorasteis». Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino,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 pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama.